Eh, saludos a todos, qué bueno es este día, ¿verdad? El Señor nos permite pues estar de pie, estar vivo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Eh, ¿Cómo quedar en silencio ante tal situación que está pasando en nuestro país? Hay una situación que se le llama una actividad anticulpo es eh, concerniente a ciertos actos de corrupción que se están manifestando en nuestro país. Y podríamos decir enteramente eh, o, o saber, en cuanto a visa, qué elementos... ...se presentan ante esta situación... ...hay una ley que es la ley Magnazki... ...este tipo de ley es una ley que le da atribuciones... ...al gobierno de los Estados Unidos para cancelarle visas... ...¿a quiénes? Eh, visas o... ...aquellos que han cometido algún tipo de corrupción... ...fuera de los Estados Unidos en sus países... Eh, ...entonces este tipo de ley da poder... ...atribuciones al presidente de los Estados Unidos... ...¿para que para cancelarle visas a este tipo de personas y utilizar lo que son los activos, así como, como cuentas que tengan en Estados Unidos. Eh, la verdad es que lo que estamos escenificando, lo que estamos viendo es algo que nos puede avergonzar como país. Y estoy hablando quizás de una comunidad que es internacional, pero es importante que se sepan estas cosas. Eh, la, la corrupción ha estado plegada, ha estado llenando lo que es nuestra... Nuestra sociedad, y lamentablemente, aunque sean personas que parezcan ser honestas físicamente, pero realmente detrás hay una serie de situaciones. Y todo esto no es más por la apetencia y el, el deseo de querer tener más, cada vez más, cada vez más, abarcar muchas cosas. Ante este tipo de situación, pues nosotros vimos eh, al hermano del expresidente, Danilo Medina, el cual tenía eh, varias instituciones del Estado. Existe la ley de contratación y compras, que es una ley que, que quizás, como es un procedimiento normal, lo que es la administración, se permiten tres, solicitantes cotizaciones dentro de ellas, se coge el que tenga el mejor producto, el mejor precio, el, que of, el mejor oferente. Pero ¿qué situación se estaba dando? Que el caso de Alexis Medina, el hermano del expresidente de la República Dominicana, tenía varias empresas de las empresas ponía a concursarla en cierta dependencia de seis, cinco eran de él y de cinco, las cinco eran de él. O sea, que no había forma de que él no, se, no tuviera ganancias con relación a lo que tiene que ver con estas, eh, con estas aprobaciones, con estas compras o esos contratos que se hacían. Aparte de esto, no, no solamente se quedaba ahí, sino las sobrevaluaciones en cuanto a los productos o los artículos que, que se distribuían. y Actualmente se está ventilando un juicio eh, con relación a lo que es conocer medidas de coerción. El órgano persecutor, que es el Ministerio Público que persigue la corrupción o lo que le daña al Estado, pues ha montado una serie de investigación y se ha llevado, en primera instancia se llevó 10 personas eh, arrestadas y después, a ulti, en último momento, una persona más a fines de ser investigado. Y este día, el día de ayer, hoy es lunes 7, el domingo 6 empezó el juicio a las 10 de la mañana. Y ya bien tarde en la noche, no había terminado y fue aplazado para el día de hoy, lunes, a las, 7, a, a las 2 de la tarde. O sea que se va a seguir conociendo la medida de coerción. Se han conocido varios detalles durante este juicio. Ustedes saben que existen cosas que son justificables, pero hay otras que son injustificables y precisamente detrás de esas que son injustificables que anda el Ministerio Público. El Ministerio Público le tira a todos a fin de conseguir pegar o dar en una de ellas o que el juez le falle a su favor. y están solicitando lo que es una medida de coerción, o sea que estén presos. Ya en el día de ayer se le dio lo que es eh, arresto domiciliado a uno de ellos por sus declaraciones y confesiones dentro de lo que es el juicio, y bueno, y hablar cosas que el ministerio público quería que se aportaran dentro del juicio. Todo está por verse, qué va a pasar, pero de que la corrupción está, está. Eh, lamentablemente, el ser humano está dañado. La Biblia dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, y el dinero lleva al ser humano por mejor cultura que tenga, por mejor formación, porque si se, si se visualiza. El tipo de persona tuvieron una formación, pero el ser humano trae dentro de sí, traemos con nosotros cierta maldad que no podemos permitirle que se desarrolle. Solamente esto se evita cuando Cristo entre en el corazón. Así es que estamos ante una serie de situaciones que quisiéramos que se evitara. Pero quería así tratar el tema con relación a la visa, con relación de las cuentas, como dice ahí en el sitio que ustedes están viendo, y los bienes. Eh, el presidente Trump en este sentido le, le dio con fuerza esto, y este tipo de ley, bueno, pues eh, ha sido aplicada en nuestro país a una persona y a sus empresas, en este caso el caso de Felipe Bautista, donde hay cinco empresas que están dentro de lo que es el castigo como esta ley de Global Magnitude. y y nada, son situaciones que se están dando, hasta ahora eso es lo que tenemos, vamos a esperar... Y lo cierto es que Estados Unidos se toma en serio la conducta de los, de los ciudadanos de otras naciones que van a donde ellos están. Así es que no quería dejar pasar esto sin darle una reseña cierto tipo de información en eh, relación a este tipo de ley. Aunque en su primera instancia tenía que ver, esto tiene que ver sí con los derechos humanos, pero cuando fue creada fue un abogado que abogó al respecto de los derechos humanos que estaban siendo vulnerados y bueno a partir de ahí la ley empezó pues pues a correr a, a funcionar y está llegando ya hasta los hasta las demás naciones así es que muchas bendiciones recuerda de seguirme estamos eh, poniéndole al tanto y con relación a lo que es los de la, la visa de paseo quizás aquí en República Dominicana hablo de aquí yo decía uno de los videos anteriores que ya existía existía lo que es eh, una cola de espera de parte del embajador Bendiciones a todos, déjenme chequear lo que está llegando acá, bien.